Nosotros ...a Robert Frías, dirigente de la Asociación Dominicana de Profesores San Francisco de Macorís. Hay un asunto con un concurso por oposición que se llamó y finalmente se suspendió por una serie de situaciones. Con él vamos a hablar precisamente sobre este tema, suspensión del concurso de oposición docente en el Ministerio de Educación. Adelante, Robert. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Amado. Buenos días, Carolina. Buenos días, Francis. Buenos días, Yerjan. Día. Gracias. Un día, un día. Buenos, Buenos días a toda la, la teleaudiencia de este programa que sin lugar a duda es un es un ícono, es un espacio donde se sigue local, regional, nacional e internacional por las diversas vías. De, de comunicación o diversas redes ah, sociales sí. Gracias por la invitación Y la verdad es que es más que un honor Poder compartir con ustedes en este espacio Bien, adelante Robert, ¿qué pasó con el concurso? Bueno, será que no pasó <risa> sí. Ciertamente La ADP depositó Toda la confianza En este concurso de oposición docente Porque escuchamos del propio ministro de educación decir que sería un concurso meramente pedagógico, donde los postulantes tendrían mayores oportunidades. Pero vaya sorpresa, cuando inició el proceso, eh, pues nos tomó por sorpresa a nosotros de que el, el primer grupo, en el primer día, el grupo que se examinó en el primer día, solo aprobara dicho concurso un postulante. Y el, mismo, el de, mismo... ¿De cuántos? Eh, de 80. ¿Uno solo? Uno solo de 80. ¿Uno solo? Un uno solo. Sí, esto fue, y eso, en San Francisco hubo regionales que no pasó nadie. Ingenio genio ese. <risa> Entonces, eh, claro, estuvo lleno de males este primer día el, eh, de improvisación, de desorganización, porque se convocaron tres grupos, un grupo para las 8 de la mañana, un grupo para las 11 de la mañana y un grupo para las 2 de la tarde. ¿Qué ocurre? Siempre el primer día, como hay que hacer la apertura, el lanzamiento y esto, se retrasa un poquito pero nunca se había retrasado tanto como en este proceso de ahora. El grupo que le correspondía a la 8 de la, iniciar a las 8 de la mañana inició pasado las 2 de la tarde, wow. lo que se convierte en un burgal atropello a la dignidad de esos graduados de la educación que hicieron actos de presencia para, pre para postularse a docentes del sistema educativo público de la República Dominicana. Entonces coincidieron en el politécnico Vicente Aquilino Santos los postulantes de la 8, los que estaban convocados para las 8 de la mañana, los que estaban convocados para la 11 y los que estaban convocados para las 12 de Se la unieron tarde. Ahí. A las 6 de la tarde todavía los postulantes de las 11 de la mañana no habían iniciado a tomar la prueba porque el grupo de la 8 no había concluido y le hacíamos una propuesta a las autoridades de que Termináramos con ese primer grupo y el segundo y el tercer grupo lo reprogramáramos, se enviaran a la casa porque eh, postulantes de la zona urbana y rural, de tanto de la provincia de Duarte como de la provincia hermana Mirabal era un poco complicado mantenerlo ahí por el asunto del transporte. Y un caso que se nos dio una joven de San Pedro de Macorís, que por error se, escribió, se inscribió por San Francisco y estaba ahí. Entonces, eso es un atropello y pone en riesgo la seguridad de los postulantes. En, en virtud de eso le hacíamos esa propuesta a las autoridades y el ego, la arrogancia y la prepotencia es tan alto que uno de los técnicos nacionales, la respuesta que nos dio fue, aquí se examina todo el mundo hoy, esa es la, esa es la decisión que tiene el Ministerio de Educación. Y nosotros, eh, tomando este elemento y otros elementos que hicimos un, un experticio, una pequeña investigación, del primer grupo que nos informó, los primeros postulantes que salieron, que nos decían, que bueno nos no decían no mostraban que sacaban una o tenían una calificación al cerrar la prueba y cuando se revisaba en la página del ministerio de educación entonces la calificación era otra Robert eh, eh, una pregunta eh. ah, esa parte ahí se calificaba in, ahí sí, en, en el sí. instante y tú te ibas para tu no salía desde el laboratorio porque estaba anclado la plataforma con la página del ministerio de educación y automáticamente usted finaliza la plataforma le da el resultado, esto lo podemos decir con toda seguridad. Es decir, yo tengo, porque vimos, o yo sea, tengo para... 78. Exacto. Y en la plataforma aparecía 64. Exacto, 68. las pruebas están, con, están construidas de la siguiente manera. Hay una prueba cognitiva que tiene un valor de 10 puntos y una de conocimiento general que tiene un valor de 60 puntos. Hubo postulantes que obtuvieron 7 puntos, 8 puntos en la cognitiva y se lo mostraba ahí en la plataforma cuando terminaba de examinarse. Y, y de la de conocimientos, entonces, eh, 30 o 35, y cuando se revisaba en la página, entonces decía que ese postulante obtuvo 4 puntos en la cognitiva y 16 o 10 en la de conocimiento. Entonces, esto lo, podemos, lo, lo logramos certificar. Ajá. Porque en yo, el, en mi, yo mismo pude entrar a un laboratorio y ver la calificación final de un postulante. Claro, se lo exigimos... A, a las autoridades del Ministerio de Educación, que debíamos ver esto para nosotros poder certificar lo que los postulantes nos estaban expresando y cuando un postulante finalizó, entonces nosotros entramos, vimos la calificación y cuando re revisamos, la calificación en la página era otra. Así se dieron, pudimos contactar unos 10 casos, que lo, lo tomamos de manera aleatoria de los que iban saliendo, que nos entregaran, nos mostraran la evaluación final y consultábamos de inmediato en la página y pudimos identificar alrededor de 10 casos que se le presentó esta situación. Robert, eh, una de las cosas que se le ha criticado al concurso en esta actual gestión y en la pasada es eh, los mecanismos de evaluación que no van de la mano con la preparación académica del maestro. Eh, por ejemplo, un maestro de ciencias sociales eh, le daban en los exámenes pruebas eh, como si fuera en el área a nivel administ de administración, por poner un ejemplo. O sea, que no va de la mano con la capacitación intelectual que tenga. Y tema de abogado, un ejemplo. Eh, eh, de que debieran manejarlo sí. un abogado. Correcto. Sea, en, de este, en este concurso no ha sido la excepción. Se, Se mantiene, mantiene igual. Nosotros no vimos los ítems y no, no exigimos en ningún momento ver los ítems. Okay. Por cuestión de seguridad para sí. los postulantes, para no incidentar uh -huh. Uh -huh. esa parte del proceso. Ahora bien, si sí, los postulantes eh, en su mayoría no externaron, que la prueba que se le aplicó a estudiantes de, del nivel básico, a postulantes de básica, fue una prueba meramente de geometría, que había muchas figuras, eh, muchas preguntas de, de geometría, y a tal punto que hubo postulantes que no externaron, que simplemente veían la respuesta, le salían la respuesta, pero no le salía la pregunta. ¿eh? ¿Y cómo demonios va a responder un postulante cuando no hay una pregunta?, pero otro caso que se da es que en los concursos anteriores el postulante tenía la oportunidad de dar hacia atrás para reevaluar, uh -huh. Para reevaluar a ver si, si, si tenía alguna duda sobre una pregunta. Y en esta ocasión no se le permite que el postulante vuelva hacia atrás para revisar su prueba. Otro elemento, en los, en los concursos pasados le decía aprobado o no. En este concurso no le dice si usted promovió o no, simplemente le da la calificación final. Robert, mira, alguien me escribió voy a, a tomar la palabra. Eh, Robert, por favor que explique que hay un senador eh, que exige que PRMistas sean beneficiados con el concurso. Sí, eso, eh, eso es viral, eso ha sido viral y de hecho andan en todas las redes sociales. Y esto la senadora puede... de Montecristo. Sí, el, el, el senador de Montecristi. Ah, digo, de, senador. Sí, el senador. Sí, el senador, sí, el senador, el senador sí, el de Montecristo. De... El amigo del sí, amigo. Hace, hace un video, hace un video de hecho en su despacho diciendo que las plazas, el PRM, asimismo mismo cito de manera textual, que el PRM debe garantizar las plazas que hay disponibles en educación para uh -huh. los compañeros del partido, para los dirigentes del partido. Pero que es sinvergüenza. Entonces, no, nosotros entendemos no, que si el, de, si el Congreso de, de la República se típicas. respetara, si el Congreso de la República se respetara, como se convoca para cualquier para beneficiar una organización política, o un compañero, tomar decisiones que no vaya que no benefician a la sociedad de manera general, sino un grupo. Entonces el Congreso de la República debió convocar de emergencia, de inmediato, para sancionar a ese ese senador. Porque el Estado no es de una organización política, el Estado es de todos los dominicanos y dominicanas que contribuimos cada día para tener un mejor país. Robert, eh, ¿cómo saber entonces... Eh, si hay tanta nebulosa dentro de este proceso, ¿cómo saber que realmente los que aprueben el concurso son los que realmente aprobaron? Va a quedar redundante. <risa> bueno, nosotros esperamos. El, eh, ayer hubo, por, por la presión que ejercieron las sesionales, las regionales, eh, se produjo ayer una reunión de la Comisión Nacional de Concurso y se logró que el mismo fuera aplazado. O sea, fuera removida la fecha y el lunes, entonces, hay una segunda reunión para verificar el instrumento, el método de evaluación y las condiciones del concurso. Ya ahí hay, hay propuestas puntuales eh, que han emanado desde esta regional, desde la provincia de Duarte y provincia de Maná Mirabal, eh, que ha sido una propuesta eh, consensuada y aprobada por las 10 seccionales de la provincia de Duarte y provincia de Maná Mirabal, y es la siguiente, que se revise el instrumento de evaluación inmediatamente se revise este instrumento, a los postulantes que tomaron la prueba y reprobaron, se le permita una nueva oportunidad, porque fueron tomados como prueba y se le perjudicó. Que el método de evaluación sea revisado y que la ADP tenga participación activa en este proceso del concurso, porque la ADP simplemente está como observador. Y algo importante, algo que se está dando, eh, con las actuales autoridades, se emborracharon de poder muy temprano, no escuchan. Aquí hay gente y hay personas, hay profesionales, con el nivel, por ejemplo, de la maestra Zoila Camilo, que merece todo nuestro respeto, eh, que es una veterana, pudiéramos decir, en, lo, en el proceso del concurso, y ni siquiera se le escucha. O sea, las personas con experiencia, el poder, lo ha emborrachado hace este tiempo y ni siquiera escuchan a quienes le pueden asesorar y quienes le pueden contribuir para que el proceso tenga mejores resultados. Robert, pregunta a alguien, eh, la misma persona, ¿por qué el MINER sigue llamando a que asistan al concurso ayer y hoy? ¿Hay incoherencia entre el MINER y la ADP? ¿Qué, qué está pasando con el, la desinformación? Y bueno, nos manda un comunicado. Eso es a lo que me refiero, la embriaguez de poder. ¿Qué ocurre en el día de ayer? Mientras el, la Comisión Nacional de Concurso está reunida, de la Regional 07 sale un comunicado, mientras está el Ministro de Educación, está reunido con la Comisión Nacional de Concurso, sale un comunicado de la regional 07 y que asistan a examinarse. Ah, pero hay un descontrol muy Entonces, serio. O sea, esta es porque el asunto de confrontación, nosotros fijamos una posición en defensa de los postulantes. Los postulantes no son miembros del ADP, eso es algo que nosotros debemos decir, no son miembros del Exacto, ADP. Exacto, sí. Pero el compromiso que nos inviste a nosotros, por lo menos eh, a mí como ciudadano, eh, me compromete, a estar ahí para colaborar, para claro. servirle, para defender los derechos de esos postulantes. Pero lo que está pasando... Y de hecho, uh -huh. fija, fija, algo interesante uh -huh. que se ha querido manipular, no que hay dirigentes del ADP en el concurso porque ahí hay votos para las elecciones. Los postulantes de este concurso de oposición no votan en octubre. No votan porque ya el padrón se cerró. O sea, nosotros estamos eh, defendiendo los derechos de los postulantes que ni siquiera van a votar en las elecciones de octubre, ni que son y que no son miembros del sindicato, ahora bien nosotros por el compromiso que nos corresponde y este, hemos estado ahí presentes y estaremos presentes y claro, nuestra presencia dependerá de lo que ocurra en la reunión del lunes porque el ADP las 10 seccionales decidimos a, de manera unánime retirarnos del concurso de oposición hasta que el mismo no sea revisado y se ha revisado en su instrumento y en su método de evaluación entonces una, una cosa la ADP se retiró. A nivel regional. A nivel, a nivel regional, regional sí. entonces Ahí Así es que es. veo. Como ustedes no se implican general, es una decisión de la región. Exacto. En otro punto del país no ha sucedido nada. En Nagua también la comisión regional se retiró. Eh, hasta ahora son las, las regionales que hemos contactado que se han retirado. Bueno, en Santiago no, la Santiago centro, Santiago la ciudad porque en Santiago hay varias sesionales, o bueno, en Santiago la regional no participó tampoco eh, en el concurso, o sea, no está participando en el concurso de oposición. Robert, eh, hacen algunas Entonces, la, preguntas la de, a través el, de WhatsApp, de, La parte de la, de la, del Ministerio de Educación, sabemos que hay un problema de espacio, ¿cuántas serían las posiciones que está... Eh, haciendo, para cuánto, las la plazas. Las plazas, la plaza, es lo que quiero decir, las plazas. <ríe> Esto muy buena la pregunta y debo reírme porque el ministerio, el ministerio de Educación no sabe las plazas que tiene vacantes, para que tengamos una idea. ¿Cómo va a ser? Eso no es posible. ¿Es bueno, eh, un desorden? El, podemos ir, de aquí podemos enviar a alguien que vaya al Politécnico Vicente Aquilino Santos y le haga una imagen a las plazas que ha publicado el Ministerio de Educación, por ejemplo. En, la, en el distrito 0706 hay 10 plazas, 10 plazas para directores. Y yo puedo señalar aquí más de 30 escuelas del distrito 6 que tienen directores interinos. En el distrito 05, dos centros, dos centros educativos para directores. ¿Y qué van a hacer Y podemos entonces, señalar... Van a, a, a, <ríe> a esos señalar, 15 y más los 30 eh, interinos. Podemos señalar del distrito 5 igual 30 o 40 centros que Amando. tienen centros eh, directores interinos. Y el 80%, más del 80% De los centros educativos eh, Tienen directores interinos Pero las sí. plazas, la necesidad a aquí necesita, En vamos San Francisco a... de Macorís Nosotros hicimos un levantamiento y necesitamos Alrededor de 200 profesores eh, Para llenar las plazas que hay Bien, vamos a una pregunta Que hay en el WhatsApp, Robert, adelante Clara. Hay dos, Claribel Olivares Pregunta, Carolina, pregúntale a Robert Si es verdad que mañana hay evaluación A los que quedaron eh, De las 11-2 eh, 11 del de, grupo número 2, de okay. las de la mañana. No, no hay evaluación porque todo va, in, es, todo va a depender de lo que ocurre el lunes. El ministerio está reconvocando para el martes, pero todo va a depender de lo que pueda ocurrir el lunes en esa Comisión Nacional de Concurso. Bien, claro. Otra preguntita, eh, eh, ¿existe un entendimiento político gremial? La persona que está reviendo conoce del tema eh, gerencial entre ADP y el MINER ya que son del mismo partido. Y ahí mismo, o sea, que si sí, existe un entendimiento, porque son del mismo partido. La no otra pregunta, es cierto que el PRM tiene un listado de participantes de su preferencia sí. para colocarlos. Por eso son las irregularidades, especialmente en lo, en lo de las calificaciones. En ese mismo sentido te iba a preguntar a nivel del sistema, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, eh, y lo voy a decir con toda responsabilidad, porque y a los dirigentes del PRM lo han grabado y tengo los audios. ...en mi dispositivo, con toda responsabilidad... ...en unos talleres que ellos montaron... ...ellos mismos fueron los que se encargaron de sembrar la duda... Eh, ...en los postulantes... ...diciéndoles que le iban a ayudar... ...que un listado, que puntos... ...yo no tengo el listado... ...pero sí tengo los audios donde ellos se refieren a ese tema... Una falta pero una irresponsabilidad. no sabemos... ...claro, yo no puedo decir... ...sería una irresponsabilidad mía... ...decir que ciertamente ellos pueden incidir o no en el proceso... ...ahora bien... ...si nosotros logramos identificar... ...un solo caso un solo caso, que se eh, trabaje de esa manera o que sea impactado por el partido de gobierno o por algún dirigente del PRM, entonces nosotros actuaremos, porque nosotros siempre hemos tenido una posición. Eh, nosotros, eh, hay una situación ahí, porque ayer estaba en el, en el ayer le correspondía el concurso a la esposa del presidente de la ADP de Tenares que es un alto dirigente del PRM, y ella fue a concursar. Entonces eso también... Eh, son elementos que me dice, bueno, pero si, si ella está aquí es porque él no puede hacer nada. Él, él está y dice, Bien, no bueno, yo derecho. estoy aquí bueno. joseando que mi esposa pase. Bien, bueno, eh, hay una hay dos cosas. Primero, ¿qué ha dicho con relación a la situación eh, Xiomara, la directora eh, regional? Y... No. no, la presidenta de la ADP. O Lupa, la directora regional de Educación. Sí, sí, es la, la, la, la, la, la directora regional de, de Educación. ¿Cuál ha sido la posición como funcionario? Bueno, la posición ha sido eh, de confrontación Eso y, de, y de desafío a la ADP, porque nosotros hicimos el llamado y motivamos ¿Y las ya razones. ¿Están miembros de la ADP? No, no. Pero hay eh, errores, están, ellos están fallando. Motivamos las razones por las cuales debía suspenderse y suspendimos el concurso. Eh, y le sugeríamos a la directora regional, porque se está dando una situación con un cuerpo de seguridad que ha montado la regional que se parecen a los policías que tenía la alcaldía pasada, ya lo policía que tiene, el, el alcalde de Santiago. Entonces, me parece como una especie de los, pared, de los paleros de boyola mm -hmm. de, de, de, pero, <risa> en y, los 12 años. Pero y si Omar, tú, ¿cómo tú, cómo tú visualizas una solución a este, a este entuerto, a esta situación de, del concurso? ¿Qué tú crees que mm. se debe de hacer? Bueno, lo primero es que el Ministerio de Educación debe de reconvocar a todos los postulantes de manera general, bueno, lo que ya aprobaron debe reconocérsele esa parte, lo que aprobar, los, eh, los pocos que aprobaron debe reconocérsele esa parte. Que el Ministerio de Educación reevalúe ese instrumento de evaluación y que pueda entonces postergar el concurso hasta que esto quede resuelto, porque no es, no es necesario hacer un concurso a la carrera que esté lleno de vicios y que esté lleno de dificultades y que limite las posibilidades a los postulantes. Las plazas están ahí. Nosotros, en este proceso, los docentes y el sindicato, Solo somos los más perjudicados porque tenemos la necesidad de los docentes, tenemos los directores diciéndonos, necesito el profesor, tengo un grado que no lo puedo inscribir porque no tengo, el, no tengo el profesor, pero sí el concurso debe, debe ser diáfono, debe ser transparente, debe brindar las oportunidades de manera igual a todos los postulantes. Siomara, yo quiero saber por siomara, de, <risa> cuál es la posición de la presidenta de la ADP. Ella ayer se refirió y le hacía eh, salió en los, en los medios de comunicación nacional que ella llamaba al Ministerio de Educación a suspender a posponer el concurso de oposición. Claro pero esto fue una reacción tardía después que la situación se que se la... generó en la provincia, en la regional 07 en la regional de, de San Juan en la regional eh, de Asua Y lo ocurrido en Nagua Lo ocurrido en Puerto Plata Que Puerto Plata inició el concurso en el día de ayer No así el miércoles como se había convocado Entonces después Bien. que se generan todas estas dificultades Un día después es que la presidenta nacional de la ADP reacciona Bien. Entonces esto eh, tiene mucho que decir Y debe ser valorado por los profesionales de la educación Por los docentes Porque los sindicatos son... Eh, grupos de de Mecanismos y de presión, mecanismo de presión, mecanismo de presión, claro. que su interés siempre debe estar conectado con el compromiso social y con el compromiso con sus afiliados. Bien, gracias Robert Frías por tu participación, claro, las verdad. aclaraciones es que, que ha traído con relación a este tema del concurso docente. No, bueno no me preocupa la forma ¿Sí? que se manejan las cosas. Así es. Hay bueno, señor, una, una cierta muestra la inexperiencia. Y bueno. no advierten los lo peligros que puede causar eh, eh, estos procesos. Inexperiencia. Bueno, no so, nosotros... Inexperiencia.